En The Social Water estamos muy contentos porque pronto estaremos en Colombia entregando nuestros filtros. Pero antes de eso, hemos decidido comprobar la calidad de nuestros filtros viniendo a la Universidad de los Andes, donde nos van a analizar el agua que va a estar filtrada por nuestro filtro multiusos. Vamos a coger unas muestras y nos vamos para el laboratorio. Estamos en el laboratorio de Ingeniería Ambiental, donde vamos a hacer las pruebas de, de, del agua. Vamos a filtrar el agua que acabamos de recolectar. Estamos aquí con Nancy Now que nos va a ayudar en el proceso. Y vamos a probar nuestro filtro multiuso. Tenemos aquí el filtro. Y básicamente eh, la ventaja de haber tomado la muestra en una botella comercial es precisamente porque la boquilla debería encajar con, la, con el filtro. De modo que eh, hacer el, el, la, la, fil la filtración va a ser muy sencilla. Ya estaría y vamos a probar ahora. Eh, Filtamos la mitad, ¿verdad? Sí. Pues esto sería tan sencillo como dar la vuelta a la botella y empezar a apretar. Listo. Ya estaría las dos muestras separadas, filtradas y infiltradas. Uh -huh. Entonces vamos a aprovechar a hacer las, las cosas más rápidas, me enseñas cómo o sea, qué, qué vais a hacer y hay cosas que vamos a esperar 48 eh, horas para tener resultados, pero algunas que se pueden hacer ¿verdad? Listo, la primera que vamos a hacer es el color. La primera en ella, para hacer color, se hace color en agua de consumo humano, color real, no es el color aparente. ¿Por qué? Porque el color real es el color donde nosotros hemos retirado todas las partículas en suspensión. Y se compara con una escala de color que se hace por unidades de platino cobalto. Entonces aquí tenemos las diferentes unidades que nos va dando el color del agua. Entonces vamos a hacerlo y se hace por comparación visual. Entonces vamos a hacer el color real y el color real es directamente, es completo sin tener teniendo la muestra común entonces tomamos 50 mililitros cada tubito, estos tubitos se llaman tubitos Nesle y en estos tubitos vamos a tomar la medida ellos tienen su indicador el aforo entonces tomamos nuestra muestra Y empezamos a hacer la comparación. Esta comparación, ¿cómo es? Es haciendo esa comparación visual de acuerdo a los colores. Siempre empezamos con la unidad más baja que es 1. Colocamos el de una unidad y el de dos unidades. ¿Listo? Se coloca en ángulo de 45 grados hacia el que lo va a mirar y va a empezar a comparar Ajá. Yo lo más amarillo, ¿no? correcto entonces como está más amarillo quitamos el 1 y colocamos el siguiente que en este caso sería el 3 y seguimos comparando sigue más amarillo 5 unidades unidades. O sea, tenemos 5 unidades de diferencia entre las dos aproximadamente ¿El agua de grifo de aquí de en qué unidades está? Generalmente el color está más o menos en 5 unidades. Este sería el color real. El color aparente se hace por medio de filtración en membrana de 0.45 micras y ahí perdemos el color. Okay. Eso este se lo reportamos ya en el... Listo. Cuando lo Ahora vamos a hacer turbiedad. Entonces, usamos estas celdas de turbiedad, son del equipo como tal. Y el que nos va a dar las NTU, que son unidades nefelométricas de turbiedad. Y colocamos en el equipo. Aquí nos va a dar la turbiedad él va a ir variando porque eso depende pues, de las partículas que hay en suspensión es de punto .103 que fue la que nos dio más alta ¿Okay? Okay. ahora vamos a hacer nuestra muestra sin filtrar vamos a colocarla vemos la de diferencia. Ya hemos subido a, a 2.5 ya. De 0.103 subió a 2.5. Y eso que el agua no estaba tan sucia. O sea, realmente estaba bastante clara, bastante clara y pues porque ahí en el eje hay veces que se ve mucho más lodo y uh -huh. realmente está más, más complicado. Hoy estaba, digamos, como un río natural, ¿no? Algo parecido, sí. porque de hecho es la quebrada que baja de la montaña sí, señor. y no tiene, no tiene mayor complicación. Decidimos elegir ese agua porque de hecho se parece mucho a lo de un río que pueda tener eh, una comunidad que vive cerca de un río que no esté supremamente contaminado. Uh -huh. Entonces, evidentemente, si, si tiene otros contaminantes, pues eh, tendríamos un agua mucho más eh, complicada. Pero esta se parece a un río. Más sí, y la tomaron aquí en la primera. Sí, en la primera La parte. primera caída. Sí, en la primera parte, porque sí. también estuve pensando que igual era interesante ir hasta el centro, que seguramente es, en todo el eje se irá ensuciando también. Sí, pero, es bueno, verdad. Pero, pero bueno, esta pues la tomamos aquí cerquita. Ah, listo. Entonces esta ya sería tu vida. Listo. Ahora podemos medirle y determinarle de una vez pH. Entonces, aquí ya vamos. El equipo lo vemos, lo estamos colocando ya para determinar nuestro pH. Este es el electrodo que nos va a determinar. El pH. Estos son nuestros fofes de calibración. Pues vamos a mirar. Vamos a calibrar. Listo. Entonces sí. vamos a hacer bien nuestra muestra del eje, que es esta. E aqui, queda Está muy básico. Esperamos que la otra salga más neutro. No creo que todavía está. Ahí está, muy bien, está bien Ahí está muy bien. Ahí está gritando. Sí. 938. 938. Generalmente, más o menos, esa es la pH de ese. Ahora vamos a hacer el de nuestro filtro. O sea, o sea, está ha empezado por debajo de la que terminó la otra, entonces seguro que baja cerca del ocho, ocho y, sí, y medio. Pero... Y eso, y el, el agua normal también, ¿cuánto tiene? El agua uh, potable tiene aproximadamente entre 6 y 8 está el pH. O sea, está normal, o sea, por debajo del 8 está ya, ya bastante bien. El ocho, cuatro pero baja bastante sí. Listo, 8 4 Vale, pues vamos a ver si podemos grabar un poquito de cómo se empieza la, la técnica de los coliformes eh, Un ratito y el, La siembra porque ya el, el resultado final sería mañana a las 24 horas, o sea Listo. mañana a esta misma hora si el profe viene miramos cómo nos dieron nuestras cajitas vale. Vamos a hacer la prueba del cultivo de para coli. entonces me decías que esas cajitas ya tienen todo preparado para poder hacer el cultivo dentro. o sea, se filtra el agua de una vez y ahí se quedan pues, los residuos entonces, que en el agua. Esto tiene una membrana, la cuadrícula, es una membrana de .45 micras, entonces allí van a quedar re, eh, retenidas pues nuestras bacterias, nuestros bichitos que queremos ver. ¿Y cómo lo vamos a ver? Lo vamos a darle un medio de cultivo que se llama E. coli, coli blue. Este coli blue es el que nos va a hacer, poder hacer la identificación de si hay presencia de coliformes totales. Y vamos a empezar con nuestra muestra filtrada. Entonces ubicamos y servimos los 100 mililitros. filtra nos por todos lados para que nos cubra todo el filtro Después de eso, pasa esta incubadora a una temperatura de 35 grados durante 24 horas. Y se coloca Y mañana ya podemos ver, si quieres se Ahí queda. Mañana ya podemos ver que nos ha crecido. Vale, perfecto. Ya hemos visto las cuatro pruebas. Muchas gracias, Nancy. No, con mucho gusto. Como podemos observar, tenemos los diferentes filtros de neogen donde tenemos la siembra. El primero es el blanco, el cual nos va a dar que es un control donde no vamos, no vamos a tener ninguna contaminación. Como podemos ver, vemos que no tenemos ningún resultado de ninguna colonia de, de coliforme. Después tenemos tres eh, diluciones que se hicieron ta, para el eje ambiental, el agua antes del filtro. Allí encontramos una siembra de 100 mililitros del agua, como tal nos da desarrollo de colonias coliformes y E. coli E.coli Tres diluciones diferentes. Entonces, como podemos observar en la primera, es incontable la formación de las colonias de E. coli y de coliformes totales. En la segunda ya podemos contar eh, mejor las colonias donde las azules son los E. coli y las colonias rojas son ya coliformes totales, igual en la tercera. Después vemos la siembra del agua después del filtro, o sea, cuando ya es filtrada se tomaron los 100 mililitros y observamos que realmente quedamos sin colonias.